A veces, cuando estamos haciendo simulaciones, puede salir este error. Este error sucede porque muchas veces el material con el que queremos simular no es un material lineal, es decir, tiene sus propiedades, pero el error de que no sea un material lineal significa que no puede ser estudiado como otros materiales como el plástico o el metal porque no se comporta siempre de la misma manera. Ese es el caso de las maderas. Normalmente, cuando queremos simular en una madera, realmente cambia la forma en la que se va a comportar dependiendo de cómo está colocada la madera. Las vetas de la madera influyen, cuando se rompe, tiene fibras, entonces no es lineal, no siempre se va a comportar igual y por eso cuesta trabajo poder hacer una simulación. Esto se puede corregir. Voy a dar botón derecho y en material físico, physical material, voy a colocarle el pino y este es el material que no podemos simular. Ahora lo que voy a hacer es, voy a colocarle plástico ABS. Este ya sabemos que sí se puede hacer porque sí es un material lineal. Voy a dar botón derecho aquí y duplicar. Ahora, botón derecho a este nuevo plástico y voy a editarlo y le voy a poner madera de pino. Doy clic en Advance. Y aquí me aparecen la descripción y detalles de nuestro material. Madera de pino. Tipo, lo voy a mandar a Wood. Apariencia, se la voy a dejar así. No importa cómo se vea porque lo que quiero es poder simular. Y aquí están las propiedades físicas. Vamos a, lo que voy a hacer es editarlas y poner las propiedades físicas que tiene la madera de pino. Name, madera de pino. Descripción. Pine, wood. Keywords. Wood, pine, pino, madera. Tipo, se lo voy a dejar en plástico. Y las propiedades, aquí está, conductividad térmica. La conductividad térmica es de 1.4. Aquí le voy a poner 1.4. Thermal conductivity E a la menos 4. E a la menos 4. Specific heat. Tenemos specific heat. 1200 joules. Aquí voy a poner 1200 joules. Ahora propiedades mecánicas son las más importantes. Y aquí Young módulos. el módulo de Young es 9.3 megapascales, gigapascales, perdón. Aquí coloco 9.3. El coeficiente de Poisson, que lo tenemos por acá, Poisson Ratio, es 1e a la menos 4. 1e a la menos 4. Density, la densidad es de 7.6. Vamos a moverlo. 7.6. E a la menos 0,7 kilogramos por milímetro cúbico. Dumping coeficiente, no está. Vamos a irnos a las propiedades Yield Strength. Yield Strength tenemos 46.6 megapascales. 46.6 megapascales. Y Tensile Strength, Tensile no la tenemos tampoco por aquí. A menos que busquemos en Google, también se puede, Tensile Strength Wood Pine. Tensile Strength Wood Pine. Y aquí la tenemos, Tensile Strength de la madera de pino. Está en 2.10 megapascales. Vamos a ponerle aquí. 2.10 Ok, ya están aquí. Y voy a ponerle Apply. Aplicar. Ahora voy con las cargas, ya están las cargas, ya están los constraints, y le voy a poner solve. El error que teníamos ya no aparece, dice que ya está ready para poder hacer el estudio. Y listo. Obviamente con la fuerza que le puse pues se va a romper aquí. Pero con eso ya podemos editar un material no lineal para poder hacerle la simulación. Y eso es todo. ¡Hasta la próxima!